Allí, el sitio web le redirigirá a gov.co, donde deberá ingresar el usuario y contraseña creados previamente. Para el caso de persona natural, deberá escoger en tipo de acceso, cédula de ciudadanía, digitar el número en el campo correspondiente y dar clic en continuar. Luego, debe digitar su contraseña y dar clic en iniciar sesión. Para el caso de persona jurídica, deberá escoger en tipo de acceso, cédula de ciudadanía y digitar el número en el campo correspondiente. En el campo número de NID, digite el NID de la empresa más el dígito de verificación y dé clic en continuar. Luego digite su contraseña y dé clic en iniciar sesión. Una vez ingrese podrá acceder a las herramientas que brinda el SGE, entre ellas solicitudes, servicios satelitales, consultas, sistema integral de gestión de garantías, visor de espectro y test monitor planning.